Sí, bueno, sí. decirle que en alguna ocasión que nos reunimos con la viceministra, este, se nos planteó la posibilidad de. Se nos planteó la de, de, de, de, de, de llevarnos por lo menos a la gente del cuadrante 3 a vivir al, a la finca de Palmar Sur. A manera de antecedente le cuento, el, el 14 de de agosto la, la, la negociación con el gobierno se rompió porque el gobierno nos ofreció una finca de 6 hectáreas en Palmar Sur para albergar a, ocho a 84 campesinos que tenían parcelas de 4 hectáreas cada uno nosotros dijimos no, el tema de nosotros es tierra para trabajar no es tierra para hacer casitas ¿84 campesinos u 84 familias? bueno, cada campesino con su familia este, nosotros dijimos, no, no, no aceptamos esa solución y volvimos a Changui, el, el 14 de febrero volvimos a Changui, de agosto, sí, este, seguimos negociando con el gobierno y entonces en algún momento se nos dice, bueno, nosotros entendemos que el tema de ustedes es tierra para trabajar, pero al menos, dice al menos en el caso de esa gente que vive en el cuadrante 3 no hay una posibilidad de que vamos a consultárselos se hizo una consulta se hizo una consulta este y yeah, en un principio hubo anuencia pero después los campesinos los compañeros de aquí de finca 3 Reaccionaron y dijeron, no, un momentico, ey, nuestra raíz está en este, en este cuadrante ¿no? por qué Además, este, hay mucha anomalía este, en el tema de, la, de las negociaciones que se hicieron Para que este empresario adquiriera este cuadrante Hay mucha anomalía en el tema del contrato Hay mucha anomalía en el tema del desalojo Los vecinos dijeron, no, nos quedamos aquí, vamos a luchar por esto a partir de ahí pues queda descartado que los vecinos de Finca se vayan a vivir al, al, a la finca de Palmar Sur. Pero entonces el gobierno se encargó de ir trabajando en la base de los campesinos de Changi. Mandaban funcionarios de gobierno, mandaban funcionarios de gobierno a hablar con los campesinos. Así lograron este, reclutar a algunos que se los llevaron con la promesa de que van a estar con una casita temporal y que después va a venir una solución definitiva. Eh, no obstante, no, obstante pues, no, no, no hablo de la mayoría, hay un, hay un buen grupo de campesinos que son conscientes que el tema aquí es un tema de, de, de tierra para trabajar y no se apegaron a... No se... Este, si, acogieron a la, a la medida de, de optar por una, una vivienda temporal. Y la negociación con el gobierno ha sido difícil porque ellos nunca han querido entender que están frente a un desalojo que primero que nada es administrativo. Y lo segundo es que la parte judicial de ese desalojo está este, eh, viciada de irregularidades por donde quiera que se, se vea. La última irregularidad que apareció... Este, es que este, dice la ley constitutiva de la caja que para poder negociar un contrato con el gobierno, cualquier persona física o jurídica que pretenda hacerlo debe estar este al día con, con las cuotas los patronales. Bueno, ese, ese este esa ley parece que, que don Luis Diego, el, el procurador de la república, no la conoce. Parece que no la conoce. Entonces, bueno, uno de, de, de los vicios más que se unen a este proceso. Por esa razón, este, desde la cooperativa Cortraosa, que es el grupo que, que yo represento, hemos dicho que vamos a, seguir con, vamos a seguir con lo de la lucha de las tierras por Changuina. Y aunque el desalojo se materialice, la lucha por la tierra va, este, va a seguir. Hay que recordar que ahorita estamos en un impas que se dio gracias a un recurso interpuesto por la defensora, pero no sabemos qué va a pasar con ese, ese impas, ¿verdad? entonces ya nosotros sí estamos previendo que vamos a seguir en la lucha por la tierra que eso es lo que, lo que nos interesa aquí en Osa el 23% de la población eh, vive en extrema pobreza tener un, un, un empleo aquí en Osa es todo un logro y entonces yeah, hay un grupo de campesinos que entendieron que ellos pueden autoemplearse haciendo cultivar la tierra bueno, con ese grupo de campesinos nosotros estamos. Con los campesinos, que, con las personas que se fueron a vivir a los techitos, de que Dios los acompañe. Sí, está bien, ellos escogieron esa solución. Pero nosotros nos quedamos con los campesinos que decidieron quedarse a luchar por la tierra. Porque, como les reitero, aquí el tema del, del desempleo es un tema serio. Aquí cuesta conseguir trabajo máximo y ahora en el tiempo de verano. Estamos a las puertas del verano y en el verano el zacate no crece. Entonces, como el sacarte no crece, los, los terratenientes no contratan peones para que chapoyen a 20, el tema del desempleo se vuelve más este, complicado el en el tiempo de verano. Sonia, ¿y usted como usted está sentada en la mesa de negociación, qué ha visto? Bueno, nosotros yo soy, represento a la parte de los parceleros de Changuina y hemos visto que eso, de que no, que ellos los que nos quieren es tenernos ahí en esas casitas, sin hacer nada, esperando nada malo del proyecto. ¿Pero de qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? Los niños van a estar ahí, solamente ahí, y, y no todos, las familias, porque somos 84. Y ahí apenas se fueron 37, y no sabemos tampoco cuántos se fueron de Changuina, porque ahí, porque ahí este ahí hay de tres partes, hay de Changuina, hay del cuadrante, y hay de otro grupo. Entonces, los que estamos dentro de la finca nos queremos quedar, porque queremos la pasada para trabajarla para sacar el alimento de la comida. Porque ahí, ahí algunos les dieron ayuda de limas. Pero a los que no nos dieron, tenemos que, que sembrar y sacar lo que teníamos que tener ahí, la yuca, el plátano. y Entonces dijimos que íbamos a dar la lucha, ahora el viernes tuvimos una reunión, y todo lo que queramos, quedamos como 43. Dijimos que íbamos a dar la lucha por la tierra, que nos íbamos a enfrentar. ¿Qué implica para ustedes pasarse a esas casas? El hecho de que, ¿a dónde vamos a sembrar lo que nos vamos a comer? Ahí es un pedacito lo que le están dando a esas personas. En cambio aquí en las parcelas nos estamos este, aprovechando de todo, de la tierra, de los cultivos, que podemos sacar y sembrar. Uh -huh. Y ya vemos bastantes familias que no queremos salir de ahí. Uh -huh. ¿Qué opciones tienen? Eh, si nos vienen a, dejar, a desalojar, volverán al puente. Estamos en lucha para todo. Si tenemos que ir al puente, vamos al puente. No nos vamos a echar atrás. Si tenemos que dormirnos en la orilla de la calle, ahí vamos a dormir. Y si tenemos que volvernos a meter, nos volvemos a meter. Porque ahorita no hay ninguna solución. Son promesas y promesas. Y eh, tenemos fecha para febrero, tenemos fecha para julio, pero no estamos seguros, entonces mientras que no tengamos la seguridad hay que seguir resguardando la finca para que nadie más se meta, solo están nosotros cuidando los cultivos que nosotros tenemos. ¿Qué tiene que decirle usted a esas madres que viven con un techo seguro, eh, qué tiene que decirle a usted del resto, al resto de la población costarricense sobre la situación que están pasando ustedes las mujeres de Chang? Bueno, yo lo que le tengo que decir es que yo soy una madre también, tengo mis hijos. La tierra que estoy luchando es por ellos. Que esas madres que tienen un techo seguro es, eh, dale gracias a Dios que ellos lo tienen, pero nosotros no. Que, que nosotros no queremos vivir solo en una casita pequeña, sino cultivar. Si vamos a hacer una carne, tener nuestros siembros ahí, nuestra agricultura para poder echarle la sopa. No ir a comprarla sino saber que estamos comiendo algo de que nosotros producimos. Y de estas compañeras y compañeros que se fueron para esas casitas de techo, que lamentablemente vimos que ellos no quisieron seguir luchando con nosotros. Y ojalá que ellos se volvieran a venir otra vez a luchar con nosotros. Porque así como empezamos un 23 de mayo del 2014, porque vamos a, a, a dejarnos eh, sin seguir luchando, tenemos que seguir luchando hasta querer conseguir nosotros la finca que queremos, sea Changuina o sea otra aquí cerquita, pero todos queremos de Changuina, no queremos otra finca. Muchas gracias, Juan. Con mucho gusto y gracias a ustedes por escucharnos.